que es la noción del, del sentido de la técnica. La técnica en sí misma es un vacío que no está al servicio del hombre, o puede estarlo indirectamente, pero cuando no le inyectamos el sentido de lo que significa la técnica, y la, el, el, por ende la tecnología, eh, la tecné en, en, en términos filosóficos griegos, eh, dejamos que el ser humano se desadapte de, de la componente técnica. Y yo creo aquí que, que, que el tema Principal es que esta secularización lo que está haciendo es, es instalar una dictadura relativista que termina siendo enemiga de la libertad, eh, es un relativismo ético, es un relativismo que implica no tener una moral objetiva, eh, y que solo está circunscrito a normas sociales, eh, y que eh, extirpa la noción trascendental en, en base a la religión de la tolerancia, y circunscribiendo el espacio privado solamente eh, los conceptos de libertad, eh, en este caso religiosa. Y tenemos que entender, además, como yo, yo me considero una persona que cree absolutamente en, en la libertad, eh, sin embargo, no puede estar exenta, y vuelvo a repetir con lo anterior, no puede estar exenta de una noción de, de trascender.